Mi nombre es Edison Caldera y yo soy de Quito. Es Bolívar Encalada, somos de la provincia de Cañar. Paul Toledo, vengo de la ciudad del Puyo. A la pared, como vos le ves está triste, está apagada, nosotros le estamos dando vida. Donde quiera que vaya la gente me mira y habla de mí. Los fanáticos quieren tomarse una foto conmigo para ser felices. Los artistas pueden expresarse y mostrar lo lindo que tiene cada... Cada zona. Cada zona, exactamente. temas, o sea, ...elementos de aquí del, del sector. Eh, estoy usando texturas, con acrílico, dándole un poco de colorido a la, a la naturaleza. Yo quise representar todo un mundo sitio, conociendo como una especie de arte surrealista, que no es... las cosas son idénticas a la realidad, pero de diferente manera. Se aplica dos, dos capas de pintura y luego se va retirando la capa que está que encima. Y el matiz que queda por debajo ya va el momento de respaldo. Más, lo más típico como es la Shumir, la bebida ardiente que es de aquí, porque aquí fue una zona del de agua ardiente que tenía las grandes hectáreas de caña. Estar a través de sus manos, de su inteligencia, de su corazón, en estos bellos cuadros, eh, la gente pueda apreciar eso. El colectivo Parco, con el apoyo de la Casa de la Cultura, con el apoyo del Distrito de Educación y demás instituciones que se han hecho presentes,